Hola, soy Alba, del Grupo Scout Alba Sarnal. Hoy os quiero hablar sobre cómo hacer las tareas en medio de la pandemia mundial, cosa que no ha sido fácil, ya que todos los días te levantabas para ver el mensaje que te había llegado y, y ponerte en manos a la obra. De, había algunos días que era diferente, ya que hacíamos videollamada con nuestros compañeros y cambiaba por completo nuestra rutina. Y por favor, que no se vuelva a repetir esto.